Óyelo soplar oh oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh oh, Son tres fantasmas Dos gatos negros Dos gatos negros Míralos correr Míralos correr A correr Gatos negros. Un hombre lobo, un hombre lobo. Escúchalo aullar, escúchalo aullar. oh uh, uh, uh.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 Alma, ay escucho pasos. ¿Quién se acerca? Veo un zombie Oh no. Veo un zombie Corran. Veo un zombi. Un zombi. Veo un zombi. ¡Ah! <risa> es Halloween ya. Ni, ni un alma. alma. Escucho pasos. ¿Quién se acerca? Veo un vampiro. Oh, no. Veo un vampiro. ¡Oh, ¡Veo, Veo un vampiro. ¡Ja, Es Halloween ya, ni una Escucho pasos ¿Quién se acerca? ¡Veo una bruja! ¡Oh, oh, oh! ¡Veo una bruja! ¡Sálvame! ¡Veo una bruja!